En primer lugar, le doy gracias a Dios por el logro que, que se ha cumplido. Le doy gracias al doctor, al, al abogado Soto, a la abogada Edelmira, que me hizo realizar, realizar este sueño que tanto deseaba. Le doy gracias a Dios que me los guarde, que me los cuide, que me los protege, que los tome de su mano, y que también le digo a los que quieren ser ciudadanos uh, que lo busquen a Él, que lo busquen a Él, porque si sí, es un hecho en realidad. Le doy gracias a Dios por todo. Dios me los bendiga.